jugamos, ¿y mamá? Sí, hijo, está bien, jugate bien, mamá viene ahora. Tus cosas, ¿dónde están? En el estadio. Anda a buscarlo pues, que nos vamos. Tranquilo. Esa vaina, muchacho, el coño cura, todo bien, cura. Todo bien, entonces estamos hablando de los muchachos por ahí que debe salido. Que andan los rumores. Me alegro que haya salido. Y ya estoy por aquí. Soy gracias a Dios que sí es todo. Se rumora por allá adentro que estás en los caminos malos. No, en bueno, los caminos malos no. Los caminos más malos andan las lacras, las que andan robando las motos, bataneando el mercado a la gente, bataneándole su quincenas. Esa gente, esa gente son lacras. No, uno, uno, uno lo que anda sobreviviendo y tú estás claro cómo es todo. Es verdad. Tú estás claro y yo tuve que echarle bola, ponerle un mundo. Mi mamá desapareció. Al poco tiempo, una lacra por y mató a mi papá. Dejaron a dos niños huérfanos, que tuve que hacer, echarle bola, ver por mi hermano, ponerlo a estudiar, ponerlo a jugar y jugar, para que no se haya por mal camino. Es una vaina que se admira. Eso fue lo que me tocó, cura. Yo quería tener esta conversación contigo, estaba esperando que saliera. Dime algo, tú que eras tan amigo de mi papá de mi mamá, ¿qué fue lo que pasó con ellos? Yo estaba en Canadá cuando estaba ahí. Lo que te puedo decir que la vida te da sorpresa. La vida es injusta. Tenemos que seguir para adelante. adaptando a lo que vaya viniendo. ¿Dónde está la gente, el primo? Primo anda por ahí viendo la zona. Primo si no está en la estrella está tan Vamos a una vuelta para ver. No. Acabo Reisa y ya me hicieron una transferencia. Ese trabajo lo quiero para allá. ¿Entendido? Hablamos luego. entonces. Aló. Halo. Sí, todo bien ¿Cuándo salió? ¿Y dónde anda, pues? Ah, bueno. Dale, pues, gracias por eso. Don Cherry. Tengo una noticia. No sé si sea buena o mala. El cura está en la calle. Esas sí son noticias. De buena fuente. Me lo acaban de confirmar. Ya está en el barrio. Voy a buscar la campanita para salir. Pagarto. Okay. Nunca me cambió? Sí, no lo no, que no. <risa> te la la, la chicha que mereciste. No, ah, claro, no, no, la que me ha me ¿Qué? que me ha dicho ¿Qué? que Viene Domini, empieza a consular ahí como si quieres que papá de uno. ¿Qué es lo que hizo esa lacra? Todo bien, todo bien. Encantado. Pero... ¿Y este qué le pasó? ¿Cómo es todo? Como esto. ¿Aló? Sí. Dale, yo ahorita me doy una vuelta por ahí para ver. Dale. ¿Qué pasó, Ángel? ¿Todo bien? ¿Qué pasó, cura? Relajado. Me alegro que estés en la calle. La voluntad de Dios. Lo que pasa aquí en nuestra calle es sin detalle porque lo vivimos el día a día con la moto, el guibareo y el soborno de policía. ¿Qué hay? No sé sí. el... Yo el mi ¿no? Vale, vamos pues a si no se te olvide por donde caminar. Es lo que dice la gente buena. Todo bien. El famoso cura, no. No sé si tu gente te ha dicho. Tenemos una tregua. Este evento lo estoy no soy yo por aquí, pero la llevamos con calma. Carlos es claro. Espera, que te pasa a vale, ti, ¿Tú piensas que yo soy un muchacho? Tranquilo, tranquilo. Eso es bicha. Ah, Vamos, muchachos. ¿Cómo está? Muy bien, muy Cuéntame. Ahorita tengo un trabajito. Me dicen que el cura salió. Toca que reír, Si está abandonando a nosotros todavía. ¿Eh? ¿Okay? Cállate eso. Con los Dime. Que nadie sepa que está conmigo. ¿Qué está con eso? ¿Qué bote ese tipo, Dominic? Dámelo tranquilito, que se han estudiado para eso. Ya, hermano, ¿todo fino? Ya, perro. Tranquilito, relajadito. Pero tengo un negocio por ahí. De repente voy y lo quema ahora. Ya te vayas, ya estás yendo por ahí. Mira, morocha. También a venir pescando y están conseguiendo una bolsa negra tirada por ahí, marico. Cuídate vos, no te bote de esa gente puro dándole mortificación a las pure. no vale hermano todo tranquilito no vemos ahora Vamos, dos domine dale espérate por ahí este muchacho el coño lo que hace puro, es puro de por ahí ahora ya cuando un beta, hablamos ahora anda pendiente por ahí Yo. mira vamos a ver qué es motilla por ahí oh. vamos ¿Todo bien? ¿Todo bien, ¿Todo bien, hermano todo bien. Todo bien, Todo bien, papá. Gracias, gracias. ¿Otra gracias. vez en la pista? Aquí con ustedes, Nuevo. ¿Cómo está el barrio? Es que no está fácil. Yo estoy claro, hermano. De para adelante. Aló. Bien, bien, pero ¿quién habla? Ah, hola Marina, mi vida, ¿cómo estás? Dime, ¿qué te pasó? ¿Cómo? ¿Y cómo estás ahí ahorita? Oye, qué bien por esa parte, ¿vale? bueno, mira, déjame hablar con el jefe y hablar con los muchachos a decir una vez acabamos con esa lacra, porque eso no puede seguir así. Dale, déjame y te llamo luego, mi amor. Dale, mi vida, fíjate. Jefe. Sabes que me llamó ahorita una amiga. Me dijo que uno de los morochos hizo otra vez de la suya. No oh, vale, otra vez de este tipo. vale, Otra queja más de este tipo. Estaba robando por allá. Se le escapó un tiro y le dio un tiro a la hermanita. Imagínate eso. vale. a no, o sea, la crítica es salir de eso de una vez. Eso digamos, de haberlo hecho hace tiempo, jefe. Vamos a hacer una cosa. Me buscan la camioneta roja. Vete con lagarto, CJ. Yo me quedo con Miguel. Y me busca esa lacrita ya. Ese problema hay es que solucionarlo hoy mismo. No se detiene. Si escupes balas, también te viene. Sombra llegó y oscuro y tienes que salir y vivir. Guerrero va a poder sobrevivir. La vida es corta y no se detiene. Si escupes balas. Aló, CJ. ¿Qué pasó Yo paso bien, acuéntame. Hay un agentico por ahí, pasé. Vamos tú, lagarto y yo. Dale, ya hablaste con Cherry. Sí, vamos con un fulano por ahí. Dale, pues si sí va, si sí va. Vamos a eso entonces. Dale. Si sí, va. Mira, lagarto. Ella es muy carevieja. ¿Qué te dijo? A la vuelta, Miguel. Bienvenidos a la red. Si se revive, Vigo va a ganarse de tres Gran amigo el cura. Mi hermano Cherry. Me han dicho que había salido. Esta vaina me alegra. Sí, gracias a Dios, o sea, ¿cómo está todo hermano? Tenemos un negocio por ahí. Necesitamos hablar. Eche para afuera. No, no, aquí no, aquí no. Vete para la finca y buscamos a Chiva. Ahí hablamos del negocio. Ponte con eso, patrón. Dale, pues. Cuídate. ¿Qué es tu primo? ¿Cómo se ve eso ahí? ¿Sabes que Don Chéle siempre ha sido hombre serio? Es más, suena bien, soy billetico por ahí por el medio. Si es la misma persona que siempre ha sido, lo creo. Hombre serio todo ha sido. Lo creo, hace más de años. Vale, venga. vente! Zona. Ya yo lo he visto varias veces por aquí, eso es no, la pasada por aquí, la Ah, bueno, si ¿sí? ese que está <ríe> Vai, Chupeta, tenía 10 cuando te miraba por ahí, Hoy, Oye, ¿qué te trae por ahí, chupeta? Que me dé una chupetica. Mira, chupeta. Esta me la vas a tener que pagar porque siempre viene a pedirme fiado. Siempre viene a pedirme fiado. Tú me ves por 40 chupetas. Una chupetica, oíste. Pero ya sabes que son 41 chupetas que me dé. Yo estoy clarita, mi amor, no te preocupes, te la pago. Mira, ¿y cómo estás tú? Bella como bolsa tirina, como poca. Ay, Dios me de menos. Mira, aquí tienes tu chupeta. Nos vemos, por qué no. Es una basurita, ¿no? ¡Caramba! ¿Asentó bien la prisión? ¿Has puesto a trabajar conmigo? O sea que yo trabajo solo con gente seria ¿En serio? Este muchachito ha hecho cosas malas uh -huh. ¿Estás viendo? día tenías que pagar lo que has hecho, probando a tu propia gente, ¿ah? a su mercadito. ¿Qué hiciste, si Valls? El señor descanso eterno. Brille para ayer el grupo perfecto. Cherry, aquí está la gente. Adelante, Cherry. No. Igual cura. No, so. Vengo a salir de la cárcel. No vayan no, no a ah, so. Mira quién llegó ahí. Chivas, ¿qué pasó con Chivas? El Chivas tuvo un percance, pero él ya sabe sobre esta reunión. Está muy de acuerdo con la reunión. Te vengo a proponer un negocio. Hay un cierto señor por ahí que todos nosotros lo conocemos. El porque es gringo él se cree superior a todos nosotros. Y todos nosotros sabemos cómo ha hecho su fortuna, igual que la hemos hecho todos nosotros. ¿Eh? A la diferencia. Que él es un traidor, compadre. Él ha vendido a muchos de nosotros en la vea Y este es el momento de nosotros vengarnos es de ese Muy sencillo por fuentes que trabajan con él, este gringo mandó a traer de la India un cristal, nada más nada menos que el cristal dorado ¿saben qué? vale más de 100 millones de dólares este servidor que está aquí sabe dónde lo encaleta ¿qué les parece el negocio? Parece bien, sí, eh. Bueno. bueno. Ah primo, ¿cómo lo ves tú? Muy bien, hoy. Pues, ¿Cómo es el negocio? Muy sencillo. Yo les paso el plan. Vide tus acciones que aquí serán como el primer Si haces algo malo, tarde o temprano lo pagará. No confiese en nadie porque la mano te muerde y te presente siempre. Que el que hierro mata, hierro muere. Hay que estar activo cuando la luz es tan roja, ya que nadie es inocente y cualquiera la detona. Eres un extraño, camina bien por la acera, ya que si haces algo en falso se activarán las perlas. La vida es corta y no se detiene. Si escupes balas, también te viene. Son calle con oscuro y tienes que salir y vivir, guerriendo bajo del sobrevivir. La vida es corta y no se detiene. Si escupes balas, también te viene. Son calle oscuros oscuro y tienes que salir y vivir, guerriendo bajo del sobrevivir. La rutina, donde el vivo, es bastante suficiente como para retirarnos cómodamente. Después que uno, entra en este negocio. la forma de ah, la ¿Qué hay? La por ahí. El extendente que está por allá abajo está ahí en mi vaina. Sí, vale, me yo cuadro, pues se para ahí. sí y... bueno me salir para allá abajo. Mira, mira lo que viene allá arriba. Aquí está la bicha. Bueno, plomo, más pegando. El don Cherry. Eso es lo que está de viaje ahorita. Ajá. Estamos nosotros aquí relajados. ¿Y qué hay? Mira, menor, vete para acá. Vete hey, para acá, llegate, menor. Llegate, llega para que no me la mancha. Vale, vale, vale, vale, vale, vamos, vamos, No vamos, vamos, vamos, Mano, bueno, mira lo que viene allá hoy. ¿eh? No, no, no ¿Esto es hermanito allá? Coño, parece. ¿Quién? viene allá? ¿no? Llegate, menor. Son locos se piraron. ¿Esta es la moto? si la moto, si la moto ¿Está seguro? Seguro, esa es la moto No, es es es hermanito, ya. hermanito yo. Te quitaron algo yo No creo, quitaron nada eh? eh, No sé loco, que con los se va rompia. Pero menor, tú decides que vamos a hacer con esta moto yo lo que se la querían alquilar conmigo ¿Vamos a quemar esa moto? sé si está claro, quemamos. No, quemo, la quemamos a quemar, vamos a quemar no bueno, la llenas para todo no, viene ahí rápido, pendiente que se llena la moto está llegando con esa parranda de tiro que la lanzamos Entonces, Se a la prender, piso, la moto. La, vamos a quemar. Si escupes balas, también te vienen. Son calle con lo oscuro y tienes que salir. ¿No? Sí, pero yo que le va a robar. Ah, sí. ¿Aló? ¿C.J.? ¿Qué es lo que, hermano? ¿Dónde anda? Ah, ¿está con el cura? ¿Está por allá? Dale, pues, ya voy para allá. Espérenme por ahí. Dale, pues. Pero le envidia, Necia! No ¿qué te pasa? No sé, me tiene como intrigada. ¿Quién es? El blanquito este, vale, no sé, le tiene un apodo, pero no me acuerdo. Bueno, cuando te acuerdas me dices. ¿Quieres que te lo cuadre? Puede ser. Pues eh. pero el mamá y ¿yo ¿qué pasó con el beta ese? Coño, hermano, todavía no sé, tú sabes nada. Pues o tú sabes que aquí entre sí no hay y nada oculto. Siempre llegan los rumores. Hermano, sí, sí. vena con nosotros. Hijo. Claro, hermano, dale, cuenta conmigo. Porque nosotros somos una familia. No oh, hay no que uno, allá arriba. Ay, no, tú son los que me caen mal, vale. Esos son los que se la pasan por aquí jodiendo. Le dan a a mí, ¿no? no hermano, se haga con la cartila, me venga con la morena. Y tío, no padre, eso te la llamo a perro loco. Yo la empresa Ay, la mano, haza la mano. No, ¿qué te pasa a ti? cosa, con con No, papá, eso es mentira. ya no te van a ver lo que voy a hacer no ¡Ay, de que ¡Ay, tangedio, tangedio! Mira ¡Pichón ¡Ay, ¡Ay, ¡Ay, ¿Qué fue el petacuesto con el hermano mío? el hermano tuyo que lo estaban robando. Si hicimos correr a los locos, pues le soltamos unos tiros y una vaina y lo que dejaron fue la moto y le prendimos ahí en candela. Ahí en esa que le habían prendido la moto en candela. Pero no le vieron la cara a los tipos, no saben quiénes son. Coño, tu hermano fue el que le dio la cara, pero en realidad no me ha hablado claro para ver quiénes son. No, mano, olvídese de eso, yo. Esos son los mismos rateritos que andan por ahí con el Domini. Como yo creo que tienen el barrio tomado porque trabajan con el Chiva. Ellos creen que son ellos. Ese beta hay que hablarlo directamente con Cherry. A que hable con el chía, para que le ponga preparo a esa gente. O la recoge o le damos salida. Vamos a hacer lo mismo que le hicimos a la moto. Vamos a agarrar candela. Eso de ahí. Ahí no hay otra. ¿Qué hermano! Ven, hermano. Estoy Llegado la hora de chambear. Lo estamos viendo. Vamos, vamos, por ahí. Ahí Rico, así la te la llevas a la tuya, estás Claro. Así <risas> es. Pues siempre, vale, que te quieto. Ah, pues si te arrecho porque te gusta, ¿no? le un tiro a ese pato. Mira, ni, ese es el samú que te estoy diciendo. Juan. Aquel gafa. Mira, el blanquito ese que le vendía la cabeza. Que no sé qué, mira, ay no. Me detesta y el candilá me tiene. Ah, ay, ya. No. no vale, tú estás hablando del cura. Ese mismo. No vale, él hace días que salió de preso. ¿En serio? Sí, vale, pero él es serio aquí en el barrio. Ay, qué emoción. Así la te la idea de platica. Sí, va, tú sabes que siempre hay algo. Ángel. Mírame, te presento a Chupeta. Hola, un placer, Chupeta, ¿cómo estás? Encantado. Vaya a hacerme las uñas en la casa. Va a bajar ahora. A también yo bajo ahora, Dale, por ¿Dónde es la casa? Esa, la primerita que está ahí. Bueno, dale, pensé, dame chance. Se me acaba la chupeta y para la bodega un momento comprarme una. Sí, tú como que vas a usar a los tipos allá arriba. Ay, qué chica, en envidia, Necia. Ay, no. Dale, pues vas ahorita. fuego, pues, para ver que coronamos ahí. No vale, los verdes están para abajo y no han subido, weón. aunque que lo que, es, marico, estás cagado. Que tienes miedo, no se da la guerra. Si no, los verdes me va a pegar el grito y yo escapo y te sigue caminando como si nada claro. fuego. plomo. Si va. la chama que lo que me la bray. no tengo ahora y el teléfono y la poco vaina poco tengo no vale que lo que mande los reales no copito mande los reales no, vale mande los, no, los reales favor, no mande los reales, no, los no, reales. No, no no me creo que tienes tú vale no loca no mande el teléfono, ¿Tienes ¿Tienes teléfono? teléfono. ¿Tienes no mande el teléfono no no te el te amo dale zapato anda naman si sapato, ane sapato, sapato. ano ba yun? pabito puso? kati kita, ane saapato, kati kita, kati kita. ane sapato, ane sapato, ane pero que? es lo que? ¿Tú también no ganas la Claro? Debo la que gano. Oye, ¿y entonces? ¿Somos la misma gente? No, qué? somos la misma gente. Aquí tú no estás ganando, tú te estás enlacriando. Vas a llenar la calle de mierda, oíste. Venga, tú me no estás casando a ayudar. Viste como ¿no? te peco. Viste la pistola. Acá está vista. Suelta esa vista. Suéltala, suéltala, eh? ¿Ah? suéltala, ¡Tres, dos, uno! ¿Qué la creó, Ale? No, oh, bicho, Ale, muerto de hambre. Sin oficio. ¿Está bien, Samita? Sí, estoy bien, gracias. Bien. ¿Quién eres tú, Ale? Si era malagresivo, ¿verdad? Que tú ya te salvas el pellejo y va a preguntar quién soy yo. Pues gracias por esa. A mí no me agradezcas nada. Me agradezco a Don Cherry. Y cuando Don Cherry me pregunte quién me salvó el pellejo, ¿qué nombre le doy? Camaleón. El, Jerry, el cura está en la calle ¿Cómo está Mario? Me dicen que el cura salió ¿Tambio? ¿Tambio? ¿Tambio? dime. Que nadie sepa que está conmigo ¿Qué está con eso? Aló, Cherry Ya otra trabajo está hecho El cura es serio Aquí ¿Vas a correr al portugués? Sí, va. El tiempo se pega. Se nos loco, este. Sí, pastor. Dominique, creo que no te ha reportado. ¿Cómo es no la más? Aire, ¿qué carajo se llama Dominique? Eh, no sé. Dime, mi que tengo lo que no te ha reportado. Ay, yo no me le reporto ni a la mujer mía, ¿sabe qué? A mí no me vengan ustedes a estar martillando dinero. Yo no le doy dinero a nadie. Vayan a trabajar toditos, cuerdas de lacra, ¿ok? Vaya, dile a, a Domeney que yo le voy a reportar a él, pero es esto, oye. Esto que está aquí, que esto lo va a meter por hacer? culo. A mí no me van a estar ustedes martillando, vayan a ¿Vale, martillar vale. a otro. No seas tú tan pendejo, ¿vale? No jodas, que no, vaina es esa. La vayan la a que... trabajar cuerdas sinvergüenza. ¿Ah? No sé. Sí. Bueno, claro campa esa. Campa esa. Mira, ustedes lo que con una lacra. Dejen de esa huevanada. Vayan a trabajar. No sigan jodiendo por ahí. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¿Cómo va hoy? ¿Qué edita? Ay, mierda, si está como me la mandó el médico. ¿Cómo es? ¿Se te causó una mirada? Todavía. Espera, papá, ahí que lo que hay. ¿Ahí vienen llaves? ¿Qué pasa con ustedes? Háblale, háblale lo que te por tu portugués. No, ah, llegué por allá, pero ese portugués. Lo que salió con una resangadera y me sacó un cuchillito. ¿Y eso que tú cargues de qué? ¿De agua? Aquí ah, está la pistola. ¿No vas a defender con eso? Tranquilo, ¿tú? tranquilo, está en sus espicos. no te a tienes que pagar. vaya para. que ustedes saben lo que tienen que hacer. Anda, cobrando lo mío. Anda, meterme en un susto. Te que aquí sin nada, tú eres huevón. Dios me lo ah, bueno. diga, hijo, Dios me lo bendiga. Sacate 20, saqué 20. 20. Mira, qué emocionado estoy contigo, muchacho. Mira, sacate 20. Me habían dicho ya que tú, que tú eres buen estudiante. Mira, sí. yo estoy contento contigo y orgulloso claro. de ti, oye, mi amor. Mere, te voy a llevar para el viaje que tú prometí para allá al Estado apuro, para que conozcas toda la naturaleza, como a ti te gusta la naturaleza. Ya tú sabes. Mira, ve allí dentro y se lo enseñas a la negra, para que la negra vea que sacaste buena novia. Ya tú sabes. Bien, pues. Yo me lo cuide. Una casa portuguesa con cerveza. Una casa bien bonita para que pasó allá en el puerto, no sé, don. yo creo que te este la cago, te la sopa de balazo al puerto y creo que estaba el chamito ahí pregúntale, ¿qué para que hiciste? Ni bueno, estaba haciendo mi trabajo, lo que atrás, eh. llegué y le solté a él y ese carajito estaba ahí malamente y no sé, pedíte al carajito, ah, carajito, bueno, Pero tú no entiende vale, cómo tú haces esa vaina, weón? Sí, no, pero ah, como tú sabes, no, tú eres loco. Sí, no, yo ah, no ¿tú, trabajo, tú no sabes que, es que es ese tremendo dio que ahora para acá para el barrio. Mi. Ah, ya eres loco, chamo. Oye, pero no lo vas a ver. No, yo le solté y el carajito estaba ahí, marico, no es culpa mía. Me la que es culpa tuya porque tú fuiste el que le dio. Oye, pero. Es culpa de él, es culpa de él. No es culpa de él, hermano, si que tú huele. No jodas. Estoy haciendo mi trabajo, marico. Lo no, no, no es para el barrio vio. de este palo ¿Pues es que trae para acá, weón. Ahora vamos a ver cómo resolvemos ese pedo. Ya lo digo. Dale, dale, se manda. Esperando el hey. Va a tirar esa jugada, a eh? No, Eliminar. No, papá, ni porque sea la gran jugada. Es tremenda jugada. ¿Pero qué va? Ese equipo no lleva chance. No ¿Lleva chance chance? Tú vas a ver lo que se termine el juego sí. para que tú veas. Y mi hermano está jugando y lo voy a apoyar al 100% para que él se monte en la Grandes Ligas, en la Triple A. Así es. Tienen que apoyarlo. Para no el mal camino. Ah, lo que falta es que incentiven a los, a los pelados para que aprendan a jugar. A hacer más canchas, para que haya menos lacros. Eso es lo que nos tiene fregados nosotros. ¿Y aquí en este país? hubiera más cancha deportiva, no hubiera tanta lacra como hay ahorita en el campo. Menos deporte y más lacra. Nosotros regresaremos cuando esté listo el nuevo Muy buenos días. En horas de la mañana, el día de hoy, en pleno centro de Caracas, un grupo de delincuentes portando armas de guerra penetraron en la conocida joyería Perlas del Mar. ...sustrayendo una fuerte cantidad de dinero y muchas prendas de gran valor. Fuentes extraoficiales dan a conocer también... ...que entre las pérdidas de dicho establecimiento fue robada una lujosa gema... ...llamada el cristal dorado, traída recientemente de la India... ...y sólo el valor de esta gema está valorizada en más de 100 millones de dólares. Ya las autoridades se encuentran en el sitio del suceso recabando pistas que den con el padrero de esta banda delictiva que por su modus operandi analistas de los cuerpos policiales dicen que son profesionales No se retiren En breve, más información Que hay uno que se pasó de villano Alocha Tierney. todo bien y sí, acabo de la noticia no, yo no sé sabes que yo no confío en ese viejito ¿Cuál más pues el oso hay una mina rara ahí cuál era una reunión y vos le aclaramos ese peo con esa gente No, no, yo te mando el primo. Dale, porque voy a cuadrar otro negocio. Busca la plata, ¿sabes cómo es? yo la acabo de ver también ¿qué sabes tú de esa vaina? No yo no sé nada yo pensaba que tú tenías las manos metidas en eso no hermano yo tampoco aquí hay uno que está jugando al vivo eso hay que resolverlo pero ya justamente estaba pensando eso comunígate con el oso y Caricari que yo me encargo de ubicar al fresco y al cura Ok, perfecto nos vemos en el sitio de siempre Domini, muchachos. Pregúntete al muchacho que nos vamos a poner los de a de con Techerry. Búscate a. tenemos entrar a Salamandra, los otros matan allá arriba. ¿Eres esa vaina? ¿Eres esta vaina? Porque, que el el huevón piensa que me va a joder a mí. ¿Qué va, muchachos? ¿Cómo están? Bien, chévere. ¿Qué hay novedad por ahí? La novedad es que el cura no puede venir, pero me mandó a su primo. No importa. Esto es lo gente. ¿Aló? Sí, ok, ya estoy aquí okay. recibimos los invitados están llegando por ello, por favor ustedes no? pendiente activa ahí menor los vienen ahí son los invitados activa los pasa? Yo, Jerry, ¿cómo me le excelente, hermano, excelente. Gracias a Dios. Excelente. Los duros de Guarena. Es mi gente, ¿ah? ¿eh? ¿Cómo fresco. Caricari. negocio. Excelente, Darío? excelente Darío, gracias a Dios. Este es otro de las personas con que nosotros contamos en este negocio. <risa> gracias, gracias, gracias por Mira, aquí tengo el oso. Hermano Cherry. ¿Cómo estás? Chiva. Cherry. ¿Cómo estás? ¿Tú? Qué bueno tenerte por aquí. ¿Cuál? Bueno, me alegro que estén todos aquí. Gracias por venir. Bueno, me disculpan que la reunión sea un poco informal. te preocupes por eso, hombre. Okay, ok, pero hay que tratar un punto muy delicado. Pero antes de tratar el punto delicado, quiero que veamos el negocio. Sí, vamos, Entonces, vamos. en la última reunión que okay, estoy dando mi cara en este negocio porque lo que quiere es seriedad así es hermano en este negocio hay que tener seriedad así es cherry y cuando sale para la calle esta mercancía esta mercancía para cuando está lista sí, Pero hoy trabajaremos toda la noche para poder lograr que la mercancía esté lista para mañana A la semana entrante debería estar con la mano del cliente ok cherry hey, vos estás bien organizadito como siempre no eso es lo que me gusta, por eso es que yo siempre he trabajado con usted. Gracias, gracias, gracias. Miren esta mercancía, que, si vean la calidad que siempre hemos tenido. Ahí de ahora, esa está apurada. Sí, adelante. Pues el play. Está buena, se la apura. No, yo no la pruebo porque me pica la nariz después. Pues, te... Bueno, ¿qué le pareció? Pues organizadito como siempre. Bueno. Bien, bien, bien. Qué bueno que me le haya gustado. Eh, pero bueno. Vamos a tomarnos algo, refrescarnos. Vamos, vamos. Vamos adelante, por favor. El primo. Don Cherry, me disculpa, pero yo me adelanté. No, se preocupen, no se preocupen. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿cómo están? Yo voy a tomar aquí. Buenas. Adelante. Por aquí. Adelante. Una de las personas que falta aquí es una de mis personas de confianza. Lamentablemente no pudo asistir, el cura. Pero el cura mandó a su primo, que igualmente es hombre de confianza. Acordate que el confiado está lleno de cementerio. Muchachito, vale, me voy a para la mente de vale. Lo último que he hecho, es matar en el muchachito. Ahora mire, no me encuentro. Con este, este suplemento, vale. Me duele mucho el corazón, eh. Algún día Dios se percatará de esto y hará tu justicia, ¿viste? Eh? Cuanto me siento mal, vale, coño. Quisiera morirme yo también, Mira, ¿verán que, verán que alguien tiene que hacer algo, mi hermano, el gobierno, no sé, para que para reflexione estos muchachos mierda, cómo van a estar matando a la gente por ahí, eso no se hace, hermanito, eso no se hace, mire, yo, si yo pudiera llevar un mensaje a esos muchachos y decirles que la gente está matando, si van a está matando a los niños, la gente está matando a la gente, roban y atrancan. Es razón, por Tienes razón todo lo que dices. Ahorita muchos matan por ahí, no le importa la vida de los demás. Pero dime, ¿quiénes fueron? ¿Quiénes son esos? Perdón. Los dicen Ustedes dicen es malandros. Esos tipos no son malandros. Esos tipos no son malandros. Esos es lo que son es una laca. Los malandros de antes ayudaban a la gente. Que antes salían a robar la... A robar, a donde había platica, donde había platica, y traían platica y, y, y, y le daban a la gente. Pero... ¿Sabes qué, Porto? Lo por del caso. Si vinieron una vez, van a venir otra vez. Tienes que protegerte, cuidar tu negocio. Yo solamente te puedo ayudar con eso. ¿Qué que mandaste mata a matar mi ¿Qué me mataste a mi ahí? esa vaina. Me mataste, muchacho vaina, mira que no estoy solo, porto. Te a quemar negocios. negocio, te haga a matar tu familia. A esta vaina. Que Dios me perdone. No, no, no, no, no, no, no, no soy hombre de eso. No, quiero, no, no, no, quiero esto. no, Esto es lo no, que no, Muchas gracias. Somos un equipo, ¿verdad? Somos un equipo de fútbol, un equipo de béisbol. Tenemos que integrar para poder ganar el juego. ¿Sí? Porque si falla un jugador, Tipo pues pierde, ¿verdad? ¿No somos? ¿Quién ha visto el juego Caracas-Magallanes? Cuando hay un juego Caracas-Magallanes, yo paro todos los negocios y no me pierdo ese juego, para nada. Y si hablamos de fútbol, en mi país esa es la pasión. Las jovencitas de acá, de la Sub-17, de la tinto, ellas trajeron un premio en estos días. Esas son las perracas jugando, y esas son las personas que nosotros, por medio de este negocio, podemos ayudar. Verdad, verdad. Pero ellas jugaron todas juntas. Pero son un equipo. Usted lo ha dicho, son un equipo. Todos tienen que estar juntos. Ganaron porque estaban todas juntas. ¿Eh? Somos nosotros. Cuando un jugador falla, ¿qué hay que hacer? Sacamos, sacamos. ¡Claro! ¡Claro! ¿Y quién lo saca? El manager ¡Claro! ¿Esta oportunidad? El manager soy yo Bueno, manager, saque el que tenga que sacar Te queda fuera del juego ¿Y te quieren pruebas. Aquí están las pruebas Ah, porque en el último negocio Jefe Tu plata tu plata, Jefe. tú invertiste plata, tú también, y no. yo invertí plata. Jefe. ¿Qué coño, vale, No siento que me interrumpo, no me te que estoy hablando. Disculpe, disculpe, yo quería saber qué íbamos a hacer con el muñeco. Eran a los cocodrilos, y que fuese la primera vez que hiciera esa vaina. Había un informante, y era él. Toca las veces en que yo confié en y se lo dije que de estaba lleno de silencio esto yo lo viví ya. Los míos los eliminaba rapidito. Yo en mi grupo no creaba falso. Es hablando de seriedad y mira. tengo fuera del juego. Jensen. No, no, estaba ahí. entonces y vale buscarme un culantro por ahí me voy para el buggy por ahí que está como viendo doble ya y no va yo lo que tiene sabrosito no vaina por el más mal nos vemos vendiendo por ahí tío. cura no hay un favor tuyo Necesito que me ayudes a encontrar a la rata que mató a mi vida. Seguro. Ya no me quiero salir de esta vida. No quiero saber más nada de eso. Lo que quiero es vengar mi vida y desaparecerme. Te da tiempo. Agarra a tu hermano y a tu jeva. Y te olvidas de esta mierda. El barrio está podrido. ¿Tú no dices que para salirse de esta vida solo hay una sola forma? Cada quien es dueño de su propio mundo. Cada quien puede crear su destino. Su vida. ¿Y tú qué elegiste? Estar aquí, en la prisión. Tu familia, tus hijos. Aparte del primo. La única familia que tengo, no es un hijo, pero está lejos. Cuidado. Como borracho. Suelta esa botella. Mira atrás, mano. ¿Cuál? Mi amor, te voy a dar algo para vomitar. ¿Tienes no, a la vomita? Sí. Oh, Toma, vomita aquí. Sí. Ay, arrecha es la vida. ¿Por qué? Sabes guardar un secreto. Sí. Pero no se lo digas a nadie. Yo, yo, yo sé que le pasó al papá de él. Ahí lo mató su supuesto amigo y que su mejor amigo. ¿Por qué lo mató? Porque mató a la mamá de Ana. La mató y la quemó. ¿Y sabe quién lo mató? Eso no. es lo más irónico de la vida. ¿Cómo a tu perna para allá? Hay algo raro. El oso dio la información. El oso cuadró el negocio. Aquí me huele raro. Alguien tuvo que estar que sabía. Desplazarse, moverse. ¿Quién puede estar metido en eso? Puede ser el cura. ¿El cura? El cura es el que tiene que estar metido. En ese estaba pensando yo. No sé cómo vas a hacer tú. Pero me le metes presión ya. A todos. Al cura, al cherry, al ángel, a todos. Secuestra, mata, ve quién fue. No me importa. Pero esto se resuelve ya. Muévete, chamo. Muévete, chamo, que te veo aguoneado, ¿vale? Yeah, I don't give a. Muchachos. Buenas tardes, doña. Buenas tardes. Hola señora Charito, ¿cómo está? ¿Cómo le va Ay, aquí mi amor, cansada, me tiré esas colas. Ya... la plata no me alcanza para nada. sabes que la situación así está en todo el país. Dios quiera que con fe, bueno, se acomode esto. Con esta platica para pues, comprar algo más. Yo no, mi amor, algo. disculpa, no puedo aceptarlo, no. Si esa plata es mala vida, no está bien delante de los ojos de Dios, ¿sabes? Esta no es plata mala vida, esta es plata buena. ¿Seguro? Soy mi palabra. Mira que la situación del país está grave, para vale comprar y más. Bueno, mi amor, si es así, que Dios te bendiga y que te siga ayudando, ¿sabes? Tú eres un muchacho bueno, tú eres un niño bueno, y Dios tiene un propósito contigo. Aléjate de la mala vida. Aléjate de esas malas juntas, mi amor, y busca los caminos del Señor. Que Dios es el único que nos puede ayudar, ¿sabes? Escucha, sabes que se perdió la mercancía, hay que recuperarla. Está implicado el cura, el cherry y el ángel. Es. Necesito que aparezca esa mercancía. El ángel, eso nos un problema con sus locos, ¿viste? ¿Cómo? Bueno, acuerdas de la fresita la otra vez que venía con el parche. Sí, la buenota esa que está presente. Bueno, esa es la mujer de el ángel, sí. la podemos secuestrar. Ah bueno, para meter más presión, para que tenga la mercancía. Y si no, se que con el hermano. Para que más presión, más rápido tenga la mercancía de tu medio. Bueno, ahorita mismo nos montamos en esa película. Me que recuperar esa mercancía. Vamos no, no, no, muchacho. en esa película Dios te bendiga. Sí, bien, bien, bien, bien, bien. ¿Cómo te va? Bien, así. Qué bueno, qué bueno. Pura. Y Dios te bendiga. Trata hermano, para compartir la palabra de Dios. La Biblia dice que Jesús es el camino Que Él es la verdad y que Él es la vida Que ladilla, vale Vamos respeto, tú no tienes educación Ah No vale varón disculpe que estaba pensando Una broma y se me fue mi voz alta Disculpe esa, no era con usted. Muchas veces uno incomoda A algunas personas tan solo Con hablar la palabra de Dios Pero la realidad es que Él quiere salvación para todos Además el cura me conoce y él también sabe que yo anduve caminando en esta vida incorrecta. Y también sabe que lo que hace muchas veces es malo. ¿Malo? ¿Tú sabes lo que es malo? Malo es que un padre de familia venga y cobre su sueldo. Y venga una lacra de esa. Lo escoñete, lo robe y le quite todo. Y no tenga para llevar la comida a sus hijos. Eso es malo. O que venga un muchacho y se compre su motico para ir para su trabajo. Y vengan y se la quiten, le den un balazo. O le quiten la vida para robarle la moto. Eso sí es malo. No todos los que estamos en esta vida abusamos. Los tipos serios cuidan y defienden su barrio y a su gente. Ay, hijo, ustedes tienen algo de razón, pero busquen a Cristo. Ustedes ¿Eh? saben que Él es el único camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y sin Él nada, con Él lo tenemos todo. No, Doñita, ya soy es demasiado tarde. No, hermano, para Dios nunca es tarde. Cuando comprendes que Dios está contigo, ya no importa quién está contra ti. Solo tienes que abrir tu corazón y salir de una vez por todas del camino equivocado. Bueno, muchachos, no le quito más tiempo. Cuídense mucho, pues. Busquen de Dios. Chao, mi hermana. Amén. Chao. Amén. Busca Cristo, mi amor. No, Charito, cuídate. mariacuchos, quede de, Mierda, déjame en paz. ¿Cuál por la perra de todos A no, ver, en el bolso. ¿Cuál bolso? En sí, ese bolso que está ahí de ella. Ah, A ver, se cura, ya me tiene en medio. arrecho ya, no mongólico de verdad ¿Sí? mongólico son pero la madre ¿Tres gafos que te madre aquí la madre que la madre que la la Ande ¡Anevita! ande vista, ande no, no, diciendo no, no, no, no, No me de malandra, eres me de malandra, maldita. Pero que coño, no me quieres conmigo. A ver, tengo conmigo. Llamen al que de octubre, y que vaya para la escalera, te van a ver, tú verás que te No, no, no voy a hacer eso. No lo vas a hacer. ¿Está bien? Te espero en la escalera. ¿Pero te pasó algo? Es urgente. ¿Estás viendo? Te hubieras ahorrado todo este maltrato. ¿Me trancó? No te como ahorrar. ¿Pero qué te dijo? No, ni te habla conmigo. Eso te va a decir que estás embarazada, ¿oíste? No, no, no, no, me voy. Ángel. Te va para allá? con ya, ¿Sabes cómo está la vaina en ese barrio? Te va para allá? Pendiente y vista, pues. Allá arriba está yo un pistola. Dile que se vaya con él. ¿Pendiente con esa mujer, vale. la dama y otra vez. No van a tener feo. ¡Aló! Puedes hablar rápido que estoy ocupado ahorita. Mira, tengo algo que decirte, algo importante, algo que te interesa. Escucha la bomba. El loco fue el que mató a su misma mujer. ¿Quién tiene esa vaina? El mismo primo del cura fue el que me lo dijo. Sí, ya lo dijo. Pues dale. Bueno, chaval, pues rey. Verga, que arrecho. La vaina está confusa. Porque el tipo se enteró que él fue el que mató a la mujer. Claro. Por venganza, la vaina está confusa, enredada, no sé. Enredado te tiene la greñúa esa. Estoy contando una novela. Bueno, bueno, vámonos. Ya todos saben lo que tienen que hacer. 我要忍了 Calladita. Si hacen algún gesto, vamos a morir otro. Vas a salir vas a ir para el barrio, busca el curro. Si no llega dentro de un rato por ir por el barrio, le comenta el curro lo que te pasa. Taro. ¿Cómo tú vas a ir a esa tipa, vale? ¡Dios mío, mala niña! yo desperté tay en ese pisci, tan mal nada. Pero habla. Todo fue una trampa, me obligaron a llamarlo. Una vaina? Yo no quería hacerlo. ¿Dónde está? Me tenían secuestrada, me obligaron a llamarlo. Llamar. Se la ha pagado. con es pero Lo que tienes tú conmigo la perra de la mujer tuya. se acaba hoy porque se acaba hoy ahorita el apoyo okay. tampoco estoy jugando pero tú sabes que meterse con esa gente meterse con chiva y si ven a mi muchacho por ahí a quien le han hecho la culpa que me ayudaba a defender a toda la gente de aquí amigo el cura este es mi amigo este es mi hermano claro que me acuerdo esos tiempos que los malandros eran caballeros cuidaban a su comunidad ah no es un bochincha ahora cura me acaban de llamar ahorita del bar un motorizado estrellado allá arriba y un pistola cuando nos fueron a revisar no nada más estaba estrellado, tenía unos tiros por la espalda. Como lo dijo Ángel hace rato. Los tipos serios cuidan y defienden su barrio y a su gente. Esos tipos están haciendo lo malo. Y los bataneros no tienen beneficio. CJ! Hablame. Busca lagarto. Se han con el cura problema me lo resuelve entonces. Ok, padre la Rosa, ¿Cómo vas te marico. te vas a dejar claro de pan y y de ¿Cómo te cuerda ¿Cómo te ¿Cómo te te ¿Cómo te ¿Cómo te ¿Cómo te ¿Cómo te te ¿Cómo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 por aquí nadie, vamos, todo este tiempo pues. las vainas no fueron así háblame claro pues cura que lo que si sí, lo maté pero las cosas no son como el dice este. escúchame no me cree Al que el trabajo de Domini no quería matar es otra opción, otra opción ¡Ángel! ¡Ángel! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡Ángel! ¡No! ¡No! ¿Qué es esa banda? El mismo primo del cura, fue el que me lo dijo ¿Y sabes quién lo mató? El primo del cura Vamos a ver qué es esa muchacha por ahí? Necesito que me vayas a encontrar la rata que mató a mi vieja ¡Adiós la sorpresa! ¿Qué hiciste? ¿Qué joven lo enseñaron a mí? ¿Y eso te confiaba en ti? ¿Dónde está eso ¿Dónde está él? ¿En ti? Pero también viene y desaparece. El cura mató al tipo. Se enteró que el tipo mató a la mujer. Porque le montó a los cachos cuidado, con el cura. Madre, Cala, la adora, el perrito, ¡Cállate la boca, caete perra. No, Cuidado. Déjame explicarte, déjame explicarte. Cuando tú llegas, te vas a embarazar. Eh. Y tú eres el tiempo me hiciste pensar ¿Qué? Cuidado, cuidado, cuidado. cuidado. Muere, maldita. ¡Criado! ¿Qué Es eso? el hijo del cura. El cura es papá, el novio de este. vaina a la con a hacer en verdad te tiene la greñua esa. ¿no? Está contando una novela. Que el culo de papá. Y siempre he pensado que el deporte ese es tu futuro. Usted no sabe cómo quisiera revolver el tiempo y comenzar de nuevo. Lamentablemente, el tiempo no se puede retroceder. Existen nuevas oportunidades. La vida dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y todas las cosas ya pasaron. Tengo un espacio en el equipo juvenil y pensado en ti. ¿Qué dice? ¿Te anima? ¿De verdad, es Mario? Esa oportunidad. Claro que sí. Claro que, sí quiero. ¿Claro que sí pero hablamos luego del partido. Ok, está bien. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos! Aarón, algo más que le quería preguntar. ¿Y a la iglesia también puedo ir? ¡Vamos! vamos claro que vale! sí, hermano. ¡Gloria a Dios, Ángel! Es así como comienza tu nueva vida. Claro que sí. Gracias. ¡Vamos, vamos, taco, ¡Vamos! El cristal dorado Esta vaina Esta vaina Uno de la gente de bueno, piensa que me va a joder a mí Vale, ¿y que está bien la chelo. Tranquilo, yo me encargo. Vaya, vale, pues. aquí están las pruebas. Este servidor que está aquí sabe dónde lo encargué. Este gobierno hay que tumbarlo. ¿O a ti te gusta que te estén gritando a cada rato. Estas capucha, ¿por qué? ¿Tú están cagados. No, hermano, prevenido. Porque tú crees que vamos a tumbar. ¡Coño, vale! ¡No siento que me interrumpa que estoy hablando! Disculpe, disculpe, yo quería saber qué íbamos a hacer con pues, el muñeco. Oh, está bien hermano. ¿Qué, hermano. soy yo. ¿Quién te mandó para acá? Don Cherry me mandó a prestarle la ayuda al cura. ¿Qué le pasó al Gato? Tiroteado, yo me con él. ser acompañado el Don Cherry en el infierno. ¿Cuándo te pagaron? Te he dicho que no me interrumpa cuando estoy a punto de matarte. Eh, ¿Para qué lo que va? ¿Lo que lo que le Soy yo. Mandamos. Allá está en el Está chulo entonces. Para te echamos que te veo agoniado, ¿vale? Sí, va. el único agoneado, eres tú. Fue robada una lujosa gema llamada el cristal dorado. Hay uno que se pasó de villano. Ángel, esto lo encontré en la chaqueta. ¡Esta es la perra de la mujer tuya! Estaba valorizado en más de 100 millones de dólares. Aparte del primo, la única familia que tengo es un hijo, pero está lejos, y más adelante soy su padre. Pero si estuviera aquí, le diría que no siga mis pasos, porque voy por el camino equivocado. Le diría, que todos tenemos la oportunidad de elegir quién queremos ser. O te retiras a tiempo para recordar en un futuro que fuiste tan seria o es lo suficiente para morir convertido en una lacra. Me fue, pues, me acaba viendo. Si no quieres un problema, evita meterte en feo. Pide tus acciones que aquí serán como el primerán. Si haces algo malo, tarde o temprano lo pagará. No confieses en nadie porque la mano te muere. te presente siempre. Que el que hierro mata, hierro muere.